Bien, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? En este video les quiero enseñar cómo reemplazar la luz de stop de un Peugeot 208. En este caso, lo que ahora estoy haciendo es probar las luces. Estoy probando la luz de giro izquierdo, el derecho. Y cuando aprieto el freno, como verán, alumbra la de la izquierda, la tercera luz de stop y la de la derecha ya no alumbra. Bien ahí lo que hago es prender las luces prendo delante nieblas y todo anda perfecto pero lo único que no anda es la luz de stop del lado derecho bien ahí lo que hago es probar la marcha atrás todas las luces andan perfecto lo único que anda mal como les dije es eh, la luz de esa de, de stop bien el procedimiento es fácil gente es. La verdad que es facilísimo, hay que tener cuidado nada más de no romper las la trabitas que tiene el tema de, del enchufe, el enchufecito de la luz. Bien, tenemos acá lo que es el respiradero, quitamos esto y nos encontramos con la fichita, en este caso la fichita tiene una trabita que está acá, ahí en mi dedo pulgar, lo único que hay que hacer es Apretarlo con la uña Apretarlo, apretarlo Hasta que se suelte A mí me costó un poquito Porque era la primera vez que lo cambiaba Pero bueno, después ya Lo quise sacar de vuelta y salió Bien gente, ahí lo saqué Y tenemos esta tuerca de plástico Que es lo que sostiene todo toda la, la, la, la mica o sea la luz de atrás la parte de atrás del, del, del vehículo lo que haremos es girar a la izquierda ya o sea, que tiene eh, roca derecha giramos toda a la izquierda y del otro lado lo que vamos a hacer es sostener con la mano derecha para que en algún caso no se vaya por ahí si empujamos el bulón ese que está ahí por las dos que no, no se quiera, nos quiera caer el, la luz. Bien. Acá acomodo un poco mi, mi teléfono nomás. Y lo que hago es sostener con la mano derecha y empujar el bulón que tiene el lado interno donde saqué recién la tuerca plástica. Y como verá... Sale rapidísimo el, el, la luz Bien, lo que es el plástico negro es por un lado Y lo que es la parte gris es por otro Bueno, acá les estoy mostrando la parte de atrás Voy a vender la luz para que puedan ver Bien, como les explicaba recién Tenía lo que es la parte gris Es la parte que se desmonta Que tiene 4 o 5 travitas a la vuelta Creo que trae 4, no recuerdo bien y bueno entramos al auto y vamos a proceder a desmontar lo que sería todo el plástico gris este que es donde se encuentran todas las luces excepto la luz led que viene por medio del cable adentro y una fichita pero bueno acá haremos o sea voy a empezar a destrabar acá estaba intentando sacar el bulón pero no el bulón no tenía nada que ver Solamente son las trabitas de los costados, son sea, nada de cuenta y como estoy moviendo con mi dedo pulgar derecho. Y prácticamente se va aflojando todo. Destrabamos todo y sale. Hay que hacerle despacito, nomás de no romper ninguna orejita, porque las orejitas son muy delicadas, muy, muy finitas. Hay que hacer una mínima palanca. Y mover o quitar el, el plástico gris Que es la parte que se desmonta Bien, acá sacamos Como verán, ahí van a observar los dos cables esto, Eso no tiene que tocar Solamente tenemos la luz de giro, la luz de stop y la luz de marcha atrás bueno, ya que a mí se me quemó la luz de stop acá les muestro ya estaba negrito ya estaba quemado y el procedimiento para quitarlo es fácil es empujarlo, girar a la izquierda y tirarlo despacito, todo despacito porque son cosas muy delicadas, muy plásticos muy, muy blandas, por así decirlo, como verán yo empujo, giro y saco ahí les muestro es de 12 volt y de 21 watts les recomiendo que pongan la misma cantidad de watts ya que si es menos se nota la diferencia o si es más también se nota la diferencia de día no se nota mucho pero en la noche sí se nota bien voy a reemplazar por otra misma lámpara lámpara foco de las mismas descripciones de 12 volt y de 21 watts. Bien, el procedimiento es lo mismo, es ponerlo, empujarlo y girarlo. O sea, es arrimarlo, empujarlo y girarlo. Y ya queda nuestro, nuestra lámpara nueva cambiada. Bien, ahora el procedimiento es todo a la inversa, es colocarlo e ir apretando despacito también para no romper las trabitas como le dije antes pero igual tiene todo de incastre, es casi como un rompecabezas, no hay forma de, de errarle Ahí voy empujando para que vayan trabando tenemos una traba dos y tres trabas tres trabas atrás traba. bien el procedimiento es también a la inversa obviamente colocamos la mano derecha en este caso y lo hacemos pasar hasta el fondo donde llega el bulón que anteriormente le estaba mencionando bueno igual de todos modos acá le muestro porque arrimo la cámara Y bueno, el procedimiento es lo mismo, nada más que ahora hay que girarlo todo a la derecha, apretarlo bien, empujarlo nuevamente el faro hacia adentro y apretar un poquitito más la, la tuerca plástica. Y después colocamos la fichita nuevamente, que la fichita eh, es meterla y nada más, no hay que hacer nada. Y ya estaríamos hecho. Bueno gente,